La denuncia fue hecha por residentes en la zona que hacen llamado a las autoridades locales a prestar atención a las demandas exigidas. La calle, esto, es una calle, esto no es calle, esto es un callejón. Esto está que no sirve. Esto cuando llueve no se puede caminar aquí en este callejón. Ah, <risa> la situación de la calle, aquí nos han dejado. Vea cómo está la situación, vea cómo está eso, vea. Lleno de agua y para allá arriba y te subo. Estos gobiernos aquí dicen que los puertos se los roban, y no se los roban. Por lo menos que vengan a hacer algo, por algo que le hagan, que sea hasta diciembre ahora. Porque dice que el gobernador dice que van a sellar, por lo menos que le hagan algo, hasta diciembre. Es lo que tengo que decir. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.